Gracias Raquel, gracias Francis. Eh, yo voy a tocar el tema de la violencia y lástima que no fuera más temprano. El tema de la violencia en República Dominicana que constantemente las autoridades quieren ocultar inclusive haciendo políticas de comunicación para ocultar lo que está ocurriendo. Pero... Desde afuera nos dicen que México es un país muy violento, que en México se cifran las violencias más fuertes. Y verdaderamente, la parte que sale a la noticia es que México se está acabando. Del 2006 hasta la fecha en México, por asuntos violentos, han muerto 200 mil y pico de personas, ni en una guerra que se tuviera. Y el año 2017 fue... El año más violento de México. Y murieron en ese año 26.573 mexicanos. Fue un año sumamente violento. Y traigo esta comparación porque siempre nosotros decimos: vamos a estar igual que México. No vamos a poner igual que México, incluyéndonos a nosotros. Si no se controlan los diferentes mecanismos, si no se ponen a funcionar una justicia independiente, fis buenos fiscales, una policía eficiente, siempre decimos los niveles de violencia van a seguir creciendo. Si no se invierte en cómo contrarrestar esto de una manera mm -hmm. eficiente, la violencia nos va a seguir arropando y nos vamos a poner igual que México. Bueno, sucede que me puse a comparar la cifra de violencia de México y la cifra de muertos por violencia en República Dominicana. México tiene 127 millones 127.500.000 habitantes al 2016. Nosotros tenemos 10 millones de habitantes. En México con 127 al al eh, millones, 500 mil habit habitantes, sucedieron 26.573 muertos. Nosotros Maestra. con 10 millones de habitantes, en el 2017 ¿Eh? sucedieron 2.147 muertos violentos. Cuando usted eh, compara... La, la, las muertes violentas por la población, por los millones de población, resulta que República Dominicana, escuche bien agárrese bien, uh -huh. está por encima de México. Proporcionalmente. En un, proporcionalmente en un 3%. República Dominicana y muertes por violencia está por encima de México en un 3% proporcionalmente a la población que nosotros. Posicimos. Julio, contrasta entonces totalmente y nos apena las declaraciones que insiste ¿Qué? el director de la policía nacional en so, y sostiene porque lo dice cada vez que le preguntan que ha reducido en el 2018. Que es bueno que producción nos ponga los pronunciamientos del de, de director favor, de la para policía yo escuchar, nacional. ¿no? que nos los ponga. Ahí, Amén por favor. De, esta, de esta estadística que tú nos das es y una, esta proporcionabilidad. ¿cómo? Es una estadística nefasta, peligrosa. El, el, el año más violento de México fue en el 2017 y comparándolo con ese año más violento nosotros tenemos por muerte violenta un 3% más que México, proporcionalmente a la población. Y allí son violentos porque el, que allí operan unas unos carteles peligrosos en 10 años nosotros hemos tenido más de 20.000 muertos por asuntos violentos ya está listo ahí ahí vamos a escuchar el observatorio de seguridad ciudadana dijo dice que es el responsable que al día de hoy en estos seis meses de manera drástica y significativa se ha reducido las muertes de 15.6 finales del año pasado a 12.4. En términos porcentuales usted lo verá poco. Pero en términos reales, cuente usted. Esa es la percepción que nos bueno, venden a nosotros. Y no, no, no, no es 3. la policía que eh, no, no, investiga no, esto, es no, el Observatorio no. de Seguridad Ciudadana que mide. Y sí. ha dicho que ha bajado de 15 a 12. No ha bajado gran cosa, pero. El 3% pero que ellos indican es el mismo de aumento que indica Fulvio. Un 3% por ah. encima de México. Es mucho decir... Eso es demasiado hablar. Demasiado. Eso es demasiado hablar. Yo creo que cuando se habla de 10 milloncitos de habitantes y un territorio... ¿10? Mal contado. Bueno, por eso dije que de hasta el 10, porque yo tengo mi, mi, mi información y sé que lo que vivimos en el momento del 2010, cuando se hizo el censo, sabíamos que fue un tollo. Aquí no se contó a nadie. Ahora, siento ¿Cuántos millones tiene México? 127 millones 500 mil habitantes. Nosotros somos como ni siquiera un 2 de esa población. Sí, sí, nosotros somos un 9 y algo. 9. Sí. Entonces, ¿qué, a, ¿hacia dónde que queremos llegar, señores? El último hecho violento que consternó a la ciudadanía dominicana fue. Eh, la muerte de Agneris en la joyería de, de, del conde donde vimos a este muchacho que lamentablemente la atracó y también le quitó la vida y luego lo vimos comprando eh, tenis, utensilios y cosas y subiéndolo a las redes de una manera eh, sin ningún tipo de escrúpulos ni sentimientos y este hecho consternó a la ciudadanía pero en Santiago, dos muertos en un punto de droga y tres heridos. En, eso, en esos tres días, en esos tres días, en esas últimas eh, 72 horas, fueron 10 por muertes violentas. Y hoy, ayer, sucede esto en las terrenas, un turista. ¿Qué sucede con el turismo? Nos dicen que el turismo ha crecido un 5%, y es verdad, ha crecido. Pero el turismo europeo ha decrecido. Se ha disminuido. ¿Por qué? Porque la calidad del turista que está viniendo aquí también está decayendo. Si antes aquí venía un turista que gastaba 500 dólares, ahora está llegando un turista que apenas está gastando 70 dólares, Francia de promedio. Aquí hay un turista también que ¿Por es qué? más peligroso todavía, que viene a enfriarse aquí y a veces si hasta se queda. Entonces, nosotros estamos jugando con una de las entradas, con una de las industrias que más generan recursos Divisas. y trabajos y divisa al país dominicano, que es la industria del turismo, la industria sin la chimenea, el empresario del turismo. Que por cierto, Francis, la mayoría de los hoteles que nosotros tenemos pertenecen a extranjeros, no son de dominicanos. Obviamente. ¿Qué sucede? Si no se le pone atención y en vez de eso se hacen esfuerzos por ocultar la realidad, nosotros podemos estar poniendo en peligro la gallina de los huevos de oro en nuestra economía de servicio, hacia donde nos han orientado, porque ya no somos una economía de producción, es de servicio, porque la producción, particularmente agricultura, cada vez está más abandonado. Entonces, el Banco Mundial dio a conocer un estudio que hizo sobre 500 barrios peligrosos en República Dominicana. Y en ese estudio determinó que 600 jóvenes dominicanos están en alto riesgo para delinquir 600 mil jóvenes dominicanos. El estudio llevado a cabo en esos 500 barrios más peligrosos de República Dominicana están en alto riesgo para delinquir, para volverse delincuentes. Llámese barrio de Santo Domingo, de Santiago, San Cristóbal, San Juan, La Vega, San Francisco de Macorís y otros. Si no se le pone atención a esa población joven, continuamente nosotros vamos a estar escuchando y padeciendo estos hechos lamentables de violencia, que nos están arropando de una manera que usted tiene fobia hasta de su sombra. Ya hay que hablar de motofobia, de carrofobia, de humanofobia, hay que hablar de todo lo que es fobia. Y el alto costo que esto le acarrea a la población dominicana, a cada uno de nosotros, para tratar de mínimamente estar seguro, ya hay otro estudio que establece, que se invierten por los hogares dominicanos cerca a 70 mil millones de pesos todos los años para tratar de usted tener una mínima seguridad. Pero, ¿qué sucede? Con esto nos están arrebatando la libertad, nos están estrangulando la libertad de usted poder transitar, de usted poder compartir, de usted poder hacer vida social, y esa libertad, el costo de esa libertad es insuperable porque el ser humano y cualquier nación para poderse desarrollar necesita ciertas libertades. Y si esa libertad se coarta por la violencia que se da en el entorno nuestro, simplemente andamos muy mal. Y 20 años después, de 20 años del gobierno del PLD, 4 años del gobierno de, del PRD, que son 24 años, nosotros tenemos los mismos problemas. No se ha invertido en la mujer lo que hay que invertir. No se ha invertido en la juventud lo que hay que invertir. Señores, 3 tre, cheles, 3 cheles es lo que se invierte en cada joven dominicano. Eso es lo que se invierte, 3 cheles cuatro cheles, seis cheles en la mujer. Y las políticas encaminadas a rescatar a esos jóvenes de esos barrios y a fortalecerlos con valores no se están ejecutando. ¿Y qué nosotros estamos cosechando, lo que hoy estamos viviendo? Un 3% de muertes violentas, más que en México, cuando hacemos la comparación de población. Wow. Y esto, hay que darle un stop, hay que parar esto, y llamar que todo el pueblo exija que se invierta verdaderamente en las gentes, en los jóvenes, en nuestros niños, en nuestras mujeres. Bueno, muchas gracias, Fulvio. Gracias.